hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno y ya llega el día de la carrera eh, mañana tenemos carrera de, de algún campeonato qué es lo que tenemos que hacer antes de una carrera se acabó la teoría vamos a la, a la práctica lo primero nuestro coche tiene que estar perfectamente a punto Lo ideal es que en la carrera no tengas que cambiar prácticamente nada porque bastante tienes con pilotar y todo lo que lleva alrededor una carrera eh, la, el coche de inercia de la anterior bajada, ya sabremos un poco cómo, cómo funciona y habremos hecho las operaciones de mantenimiento o cualquier avería que haya podido tener. Eh, a mí me gusta hacer un, un test siempre previo a las carreras, que es muy sencillo pero muy muy efectivo. Solo necesitas al lado de tu casa tener un, un parque, un el bici, una acera, un sitio tranquilo, eh, largo y con un poquitín de desnivel. Un poquitín es apenas un metro dos metros de desnivel nada más. Eh, yo lo que hago es marco una, un punto de salida y me dejo caer con el vehículo para ver hasta dónde rueda. Eso lo que permite es eh, ver si el ajuste mecánico está bien hecho. Básicamente, sobre todo, el tema del paralelo. Eh, yo, en este caso, me tiro aquí en un parque que tengo aquí al lado, me tiro desde esta zona de aquí, y cuando tengo el coche bien bien bien ajustado, llego hasta el final, llego hasta esas jardineras del fondo. Es impresionante todo lo que rueda un, un vehículo cuando está bien ajustado. Si yo me tiro y resulta que no llego hasta el fondo, sino que me quedo a, no sé, a 15 o a 20 baldosas de estas, es muy útil que el suelo sea embaldosado porque puedes contar el número de baldosas, me doy cuenta de que hay algo que no está bien hecho. Generalmente suele ser que se ha ido un poquito el paralelo y lo tengo que ajustar. Realizas el ajuste del paralelo, bien sea pues, mediante estos travesaños que se colocan en las ruedas o el famoso eh, hilo tenso alrededor de las cuatro ruedas y realizas el ajuste del paralelo. Y luego vuelves a comprobar si realmente está bien hecho el paralelo y el coche corre todo lo que tiene que correr a eh, baja velocidad, porque eso es muy, muy importante para el resultado de la carrera. La segunda comprobación que hacemos con este test es eh, lo que yo llamo el, el cangrejeo. Tú puede ser que hayas hecho bien el paralelo, pero que las dos ruedas eh, delanteras, por ejemplo, estén las dos giradas, no sé, medio grado hacia la izquierda. El coche en reposo va a ir girando hacia la izquierda y tú para ir en línea recta tendrás que llevar el volante ligeramente inclinado hacia la derecha. ¿Vale? Es un poco incómodo, sobre todo desde el punto de vista psicológico, eh, cuando te das cuenta que el coche corre todo lo que tú quieres, llegas hasta la marca que tú tienes definida, eh, pero tienes que ir con el volante torcido, lo que tienes que hacer es girar las dos ruedas en la misma dirección un poquitín, un cuarto de vuelta, un... realmente es muy poquito, hasta que el coche vaya, ruede perfectamente y además vaya en línea recta. Esto te quitará muchísimos quebraderos de cabeza. En carrera a veces ocurre que también el paralelo se va, sobre todo en carreras muy bacheadas. Si vas a hacer algún ajuste de paralelo en la carrera, asegúrate de tener un buen, un suelo bien nivelado, que lo tienes que hacer antes durante el proceso de inscripciones, etcétera. Tienes que tener bien definido tu suelo nivelado y tener, a ser posible, incluso alguien que te ayude, porque realmente lo puedes estropear el paralelo en una carrera y muy poquito tiempo para para hacerlo, ¿vale? ¿Qué más ajustes vamos a hacer en el vehículo? En realidad, en realidad, de carrera a carrera, en realidad tampoco cambias tanto los ajustes. Eh, tenemos que darnos cuenta que una carrera de deportes y inercia normalmente es una bajada de entrenamientos y dos de carrera. No es como una carrera de circuito que puedes dar 50 vueltas a un circuito e ir probando cosas. Nosotros no tenemos ese lujo. Tenemos que ir a tiro hecho, ¿vale? Eh, al final lo que logras es una configuración de tu vehículo más o menos uniforme que vaya bien un poco en todo tipo de circuitos y haces pequeños ajustes, pero no vas cambiando la altura de rodaje, el tarado de las suspensiones, etcétera de carrera en carrera porque probablemente va a ser más lo que estropees que lo que arregles, que lo que ganes. ¿vale? Intenta encontrar una, una configuración estándar que te funcione un poco para todos los circuitos y luego realizar un par de pequeños ajustes. El primero de ellos es el tema del lastre. Ya hablábamos en el capítulo del peso, que a veces nos interesa poner o quitar lastre, sobre todo en función de la velocidad del recorrido. Eh, lo más fácil es si puedes sacar el lastre, que sea fácilmente, que lo saques y lo metas muy fácilmente, porque así manejas más rápidamente el coche de inercia. Es más rápido cargar un coche de 70 kilos y luego meter 30 kilos de lastre que no manejar un coche de 100 kilos. ¿no? Eh, luego pondrás más lastre, menos lastre, adelantado, retrasado, como vimos en esos capítulos. Es el primer ajuste que, que puedes hacer fácilmente. El segundo que vas a hacer es el tema de la Presión de los neumáticos. Eh, para la presión de los neumáticos, lo más cómodo es eh, hinchar las ruedas de más en casa y luego ahí en la carrera simplemente con un manómetro poner la presión que queremos. Yo suelo hinchar las ruedas a 5 kilos y en la carrera decido: Pues voy a correr a 4500 o a 4500 detrás, 4200 delante, lo que sea. En el último momento deshincho un poquito y cojo la eh, presión que me interesa. La presión, sabéis que se mide en frío. Eh, y antes de haber rodado, para que eh, no, no se haya calentado el aire del interior de las ruedas. Las ruedas de tubeless eh, generalmente pierden más aire, vale con lo cual es que probablemente lo tengas que hacer así porque, porque pierden mucho aire. Si, si tú lo hinchas el día anterior, igual al día siguiente has perdido unas cuantas décimas y no estás ya en la presión que tú quieres. Es interesante si sí, puedes llevar en el coche un pequeñito compresor de estos de los de 12 voltios que se enchufan con un mechero, que te puede sacar de más de un apuro o una bomba de, de hinchar de bicicleta de, de las de taller. Estas presiones es un ajuste muy fácil de hacer entre manga y manga si realmente tienes que hacer algún ajuste fino porque el coche no se está comportando como quieras, quitar unas decimitas de adelante y unas decimitas de atrás es realmente fácil de hacer y por eso te recomiendo que lleves incluso un manómetro en tu estuche de herramientas imprescindible por si acaso en la salida tienes que hacer un pequeño ajuste, lógicamente para hacer en las ruedas izquierdas y derechas por igual para que el coche siga, siga con un comportamiento equilibrado. Y el último ajuste que podrías hacer mmm, habitualmente, aunque quizás un poco menos habitual que los anteriores, es la, el reparto de frenos. Normalmente llevamos un repartidor de frenada. Eh, si tú cuando frenas en las curvas notas que al frenar el culete se te está yendo demasiado, probablemente pueda ser que tengas un poquito de demasiado eh, porcentaje de freno en las ruedas traseras. Igual te interesa poner un poquito más de freno en la rueda delantera. Y un último ajuste, quizás un poquito más de emergencia, es jugar con el paralelo. Eh, cuando nosotros corremos, generalmente corremos con las cuatro ruedas a cero grados para minimizar el rozamiento, porque para nosotros es muy importante. Eh, cambiar las convergencias y las divergencias afecta muchísimo al comportamiento del vehículo. Eh, yo lo descubrí una vez por casualidad porque me dio un golpe y se me abrió un poquito la dirección y, y, la, y la segunda mitad del recorrido fui mucho mejor que la primera y me di cuenta que es que me había abierto medio grado la dirección, las dos ruedas delanteras tenían un medio gradito de divergencia, pierdes un poco de velocidad punta lógicamente porque el coche rozó un poquito más pero el comportamiento mejoró muchísimo, por lo cual yo te animaría que antes de la competición pruebes si quieres con como mucho medio gradito, diría yo, de convergencia, divergencia, delantera, trasera, que pruebes un poquito las distintas configuraciones, porque en un determinado momento puede ser un poco el último recurso para conseguir que el coche se comporte como tú como tú quieras, porque un coche muy rápido pero ingobernable, evidentemente, eh, no vas a hacer un buen tiempo. Y con esto ya tenemos el coche listo para competir, irás a realizar las inscripciones, primero las inscripciones eh, eh, administrativas, te inscribes, presentas tu la inscripción, etcétera, te darán dorsal, se coloca el dorsal en el coche, llévate un rollito de precinto transparente para no tener que andar pidiendo precinto, es, en algunos casos realizarás las verificaciones técnicas y, bueno, mucha suerte para la carrera.